Que, que teníamos en la hojita, pero no los ayunos que nosotros podemos pensar o que a lo mejor tú haces, y que no es lo mismo que el otro, que no estaba en todo. Por ahí me dijeron, no estaba el cigarro. Ya, yo tenía que ayunar de la cigarra y por otro lado me dijeron, no hay que las drogas, ya. Bueno, ahí cada uno, pues, ¿ah? cada uno va viendo qué es lo que la tiene apretado, que lo tiene ahí encadenado. Y eso le dice señor, ayúdame a ayunar de eso. ...para yo sentirme libre, libre, para que acompañarte y tú me vas a hacer libre en la resurrección. Sí, bien. Y hoy día vamos a ver también que nos consuela, porque Jesús también estuvo ahí, también fue tentado, tal como te tentan a ti. Si la tentación, hermanos queridos, no es pecado, cuando dice, hoy oh, estoy lleno, tengo que ir a confesarme porque hoy oh, he tenido todas las tentaciones. Para, para. ¿Tuviste tentaciones? ¿Pero le diste pie a la tentación? ¿Le dijiste sí a la tentación? ¿Hiciste lo que estabas tentado? No, no es cierto. Fuiste firme y la tentación se fue. Por lo tanto, no hay pecado. Pero para que no te sientas ahí. Eh, que como yo tengo tantas tentaciones, Jesús, ya vamos a ver las tres tentaciones de Jesús que son como ah, un, un ejemplo de que si a él lo tiene y cómo respondió él, vamos a ver nosotros también. Y en las tentaciones en Lucas 4, 3, la primera tentación vamos a ver hoy día. Y Jesús había ido al desierto, ¿no es cierto? Y ya habían pasado mucho tiempo y lógicamente que Satanás sabe que como hombre tenía hambre. Entonces ahí va la tentación. Él sabe a dónde tenemos el, a, el, la partecita flaca nuestra. Y le dice, entonces el diablo le dijo, si él se le dijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermano querido, qué maravilloso. El Señor ahí, ¿cómo? ¿Cómo le contesta? Con la palabra de Dios y le dice algo que tienes que tener tú y yo en cuenta hoy día. No solo de pan vive el hombre. Hoy día hay tantas cosas, hermanitos, que estamos preocupados de las personas, de lo social, y no hemos olvidado de lo espiritual. Antes era puro espiritual, nada social, malo. Hoy día puro social y nada espiritual, malo. Tenemos que preocuparnos también de alimentar con la palabra a los hermanos, darles esa fe, esa esperanza, que Jesús está ahí, que está vivo. Hermanos queridos, no solo de pan vive el hombre, Así que si tú puedes ayudar a las instituciones, a las organizaciones, a los grupos de oración, apoyarlos con tu forma, con tu palabra, con tu apoyo también material, hazlo. Y ahí está el jardín para Dios, ¿no es cierto?, que también es algo que necesitamos porque se le está dando la palabra de Dios. Muchos que no tienen dinero para ir a retiro, a hermanitos de la calle que están felices, bueno, hay que tener, ¿no es cierto?, ahí un aporte, así que hermanos queridos, no solo de pan vive el hombre. Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los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 Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender.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 y los santos donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos yo quiero aprender Soy sublime, eternamente santo, yo quiero aprender a verte como ellos deben, grande y poderoso, excelso y sublime. Ya